Hola, hoy es mi cuarto día encerrado en casa, solo salgo con el perro, ya lo sabéis, a bajar la basura, a por el pan, hacía uf, un montón de tiempo que no compraba pan. Sí, eh, nada, y a comprar lo, lo básico, ya tengo la despensa llena, eh, no me voy a quedar sin papel higiénico durante tres años más o menos, y, y eso, que salgo nada a lo básico, eh, hasta me he cortado el pelo. Eh, nada, en serio. Eh, bueno, no tan en serio. Este vídeo es para darle mi ánimo y todo mi apoyo a esta gente que, que salía como yo a bajar al perro y aprovechaba para dar una vuelta y una vuelta y otra vuelta y una terracita y otra terracita y un paseo con el colega y otro por aquí y otro por allá. Que se liaba la cosa que tal y el que menos, bajaba, el que menos paseaba era el perro. Eh, bueno. Pues eso, mi, mi todo mi apoyo a esa gente y nada, ahora tocará que penséis en, en la excusa para justificar por qué tardabais antes tanto en pasear al perro y ahora con que eche la cagadita la miadita ya llega. Porque están los bares cerrados, decir la verdad, decir la verdad.